en un mundo de prejuicios. Y esta noche vamos a jugar Archon aquí con Benito Denis porque él quería venir y todo el tema. Bueno, está por acá, no se ve. Creo que tienes que colocar en pantalla para que te puedan ver. Entonces nosotros estamos acá en el juego de recuerdos y vamos a jugar un Archon, de día, con dibujo Atari. Tú puedes hablarnos más de este juego. Un fantástico juego. Bueno, Archon, ¿qué les puedo decir, compadre? Habla con sí solo. Es un gran juego, es un clásico de Atari. Yo tenía 130 aquí, y el juego tenía su 800 ahí con diferencia. Creo que la a los Lo que pasa sí, claro es que Archon era uno de los juegos más brillantes, compadre. Y aparte, era novedoso e interactivo porque permitía jugar simultáneamente a dos players. Podíamos jugar los dos players al mismo tiempo: un lado puro, los lado negro y el lado blanco. El, guay, pero, bueno. el lado de claro. la luz contra el lado de la sombra claro, El bien contra el mal Claro, tiene bien mal. Que el claro, mal Yo lo que te decía a un niño que lo ve después del mal y el bueno aquí lo dice que los de acá son los Y es semejante a un tablero de eh, ajedrez, donde hay piezas menores o piezas de infantería tenemos piezas medianas y piezas mayores en fuerzas equivalentes el lado de la luz pesa tanto como el lado de la sombra a pesar de que tienen personajes distintos y únicos cada uno cada uno de los bandos. Vos deberías ser youtuber. ¿no? <risa> Oye, ya pues esta tarde vamos, o sea esta noche tarde, la hora que sea, eh, vamos a, a jugar esta weá. El ah. Eh, vamos a jugar. Y es que siempre desde chico cuando estábamos en el colegio jugábamos jugaba y que siempre también jugaba y desde el día de hoy ya se convirtió no en una realidad, sino que nos divertimos mucho con las peleas que tenemos. Compitiendo, bueno. ¿sí? Ya que no me al trasero básicamente. El pero él me ganó me, también. también. Este la de Me mataste la raja, weón, en una fiesta, weón, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo era toda esa fiesta? en enero. <risa> <risa> el día de tu cumpleaños, ¿no? weón. Más ya, encima. Ya, vamos. ¿no? Todo está configurado, ¿no? Eh. Absolutamente. Entonces. Absoluto. Ya, ya ¿no? partieron ¿Sí? los. Ah no. parece que con el F3. Con el F3. Sí, no sé si ya partió. Sí, es que no sé si estamos player. Ah, ya, okay. Okay. Hay que ponerle dos play. Ahí sí, está dos play. Sí, pero ah. parto yo. Ahí partís tú. Ahora está. Ya. ¿Y ahora vamos antes? Para hablar un poquito de, de, del tablero, ya tenemos dos oh, bandos: como hemos visto al lado del la mundo y al lado de la sombra. Ya donde el tablero además se va configurando, eh, porque cada uno va cambiando los colores y los puntos de equipo para que se beneficie el, un lado u el otro. ¿No vas a decir yo, Ah. <risa> ¿Qué? No entendió nada Bueno, la wea, ¿qué? ¿Qué? es su culpa era de wea <risa> Claro ¿Quién quisiera poner dos puntos mágicos? Que, ah, claro, que no pues, que o sea, que ahí eres inmune a toda la magia del mago, ¿cachai? Eh, no te pueden hacer nada Además que si que se posicionar ¿no en los cinco puntos mágicos, gana. Claro, claro, si te colocáis en los cinco puntos, ganáis Son, sí, son juego, cinco bien. Mm. Oye, perdón para el enemigo que está tengo que tratar de buscar un punto más claro de mi... De... Yo voy a ocupar a Manticore y me voy a poner en un punto estratégico. Muy estratégico. <risa> Demasiado estratégico. Este, ya, bueno. Tengo que tratar de buscar un punto muy orgulloso. Pues, Yo para... quiero ir a la pelea, el tírono. Pelea, tiene habilidad de fuerzas semejantes. Tienes que oh. ir a Oh, ¿qué es ¡Se puede ¡Oh! ¡Eso! ¡Está muy leando! ¡Está muy ¡Está muy ¡Está en un ¡Está blanco, leando! ¡Está muy Ya, yeah. es Bueno, como fuerzas son en la primera línea tenemos a los infantes, a la infantería, que son los soldados o los peones. En este caso tengo los knights. Siganme sí, con un palo los huevos, es como unos cabernícolas Exactamente, son unos caballeros Los caballeros son un... Como... como son unos caballeros <risas> <risas> Los caballeros son unos caballeros Bueno, voy a empezar un poquito Lo que es el México, lo no, da no, no, no, no, no, no, Voy a perder, pero no quiero sí, ganar. Vamos. Vamos aquí. Sí, nada pero... uh. más que combatir con Canova, que es un tiempo solo en este juego. Y en todo es verdad. No el menor. Vamos a ver. Dalea. Estoy haciendo el juego interesante. En sí, pues qué buen combate. La ¿Qué me pasa, weón? No Estoy jugando como mal, weón. Me toca. Hay que confesar que tuve eh, una ¡Vota, oh, porque me estoy mirando! Vamos, Dale, un, ¿Un brindis. brindis. O sea, ¿Dónde está mi copa? También hay es que... Sí, lo que, es que, que pasa que es que hay que domarse. Es que muchas veces nosotros nos quisimos juntarnos y hacer esta grabación. ¿Salud por esta weá? O... Salud. Bueno, la, estaba diciendo que la grabación anterior, donde me ganaste 2-0, se vio frustrada lamentablemente porque no logramos eh, visualizar la pantalla en la grabación. Puta, o sea, se grabó todo parte, el video pero no se ve. Puta, y entonces ahora estamos grabando de nuevo, pero igual bien. Uno se siente diferente cuando eh, pierde la emoción que teníamos al principio de jugar. Pero ahora estamos bien porque estamos equiparados. Tú ya practicaste en el teclado, practicaste sí. en el joystick, pero pero tal no vez sabe. me puede ganar. Fue duro el fue duro primer partido, Vamos, en este momento es otra cosa. Vamos. Vamos a ver qué tanto. Vamos, vamos a ver cuánto te dura. <tose> <tose> Perdón, Perdón. Lo que estamos haciendo es una invocación, conjuro. Yo tengo Wizard. Y Alejandro Cano tiene una sources. <tose> y todos tienen un cierto, cierto poder. En este momento yo me de y me tocaba su poder la tierra. Y voy a mirar con su chamba Que tiene la habilidad. <tose> yo la voy a intentar con su plan. Es un negro <risa> vale, le doy, le doy. Vale, we on, Dale weón, dale weón No, no bueno, me voy a parar No bueno, le voy a dar las a de mi oportunidad porque me maldijo el mono, bueno, con ese mono raro. Yo también puedo maldecir un mono él, a ver. Vamos a elegir a nuestro sumón Elemental. Soy un weón de fuego. El de este de este... voy a tratar de eliminarle a uno de esos. No piezas a... es es es que tiene. estima. él hace el que es muy rápido y dos, pero es débil. La oportunidad de poder manejar, no va a... pega, a la misma velocidad que tu cogerá. Está con mucha es cueva, está con mucha cueva. Es triunfado. Puta, que estáis con cueva, weón. Pues yo estoy medio raro. Ándale ah, alguna, weón, weón. ¿Alguna es que está mirando? A ver que no nos ponemos como vamos. Bueno, te un like. Y te que no, es su que es Y a transformarse en su su equivalente perfecto. No, weón, no, weón? weón, Fue weón, Con una no, ¿Qué hueá este weón? Ya basta weón, estamos dando juice. Ya, ¿partamos? Oh. Partamos de una vez por todas, ya nos aburrió oh. oh. oh. Se acabó la hueá, se acabó Se van, qué? ¿A la, revolución. la revolución. ¿Qué tal ese partido? ¿Parece? el abrazo. Oh. Oh. Oh. Se el ¡Su Fénix! lo quemo. ¡Oh! se me hace ¿El fuego? Se va Oh, Sorry, I didn't that? Vamos bien Vamos que se puede Denny Tú puedes ganarme Eres el mejor de Chile para Archon Deben haber muchos más Que, que tal vez no son descubiertos lo mejor de todo que me pierdo en la oscuridad, huevón. Es más complicado pegarme. Sí, verdad. you <sweak> Sí, esa fue dolorosa, dijo. He sido derrotado. Me juegan y. Estamos jugando, será completo. Uy, está difícil porque están ingresando ya a la cocina. Tenemos que tener el... el... un el... terreno el... el... el... el... el... de Tenemos que la formación. tenemos que lo a la Uy, difícil. Vamos a cazar pajarraco, ¿no? lo que puede jugar? ¿Cuál es lo que jugar? Porque está, está bloqueado. bloqueado. Van de de rega, pero de de El trabajo sucio... Sí, sí. Porque está llama? ¿Cómo se blanco Blanco, tiene llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se no como tú, que ahora está en un lado oscuro y vamos a sorprenderte de hoy a hacer cagar más tu mierda Bueno, ahí hay que decir no alcancé a probarlo que sirve sí escudo, además incendiarte. Claro. Andrés para los Como que lo facilito. absorbe. Basilisco es una pieza muy, muy difícil. Está difícil ¿verdad? Te dio miedo. Y va <inaudible> <Iba> ganando. Uh, qué cobarde, qué cobarde. Me paralizó mi personaje <inaudible> como de piedra. Yo diría casi Cass le voy jugar a ¿Sí? sí ¿Por qué le decían a su boca, ¿Por qué le decían a su buco sí, no porque te creo, que a Carreño le dijeron el negro, Era obvio. No había dónde perderse, pero osobuco, ¿de dónde comienza oso Osobuco. Oye, vos estás haciendo el wear, pero ya hay entrado con tres monos que hacen bastante ruido. Vamos a tener que eliminarlos. ¿Y nada. ¿Allá y cómo? No, ya no wey que grito. No, solamente vamos. ¿Podemos cancelar el culo? Sí, no. Ah, sí. Y el <ríe> ¿Qué Tiene alto, alto cáncer, de Hay que admitir que se mueva. Qué bueno. Qué bueno. Qué gol pesado, bueno. Qué ¡Ah! ¡Muy guadón! de ¡Tiene cueva! ¡Y morió! Vamos, troll. Troll es igual al logotipo de Peylo, no, compadre. Cuando está en la posición de pieza. Es un león. Mueve tus cagas de mono. Rats. Tiene una fucking rats. Tengo un muro. Muro de Knights. Puta, la wea está impresionado por la chucha. <risa> Le llevo una petición que... te que hacerte cagar de alguna manera, weón. Estoy muy... Estoy muy weón. Y cobarde, weón, encima, weón. Tienes que el todo todo. ¿Puedes sabe. que puede hacer hacerlo! ¡Sabe que Como los cómics de Batman. Él sabe que puede hacerlo. Va a jugarse su última vida. Confía en él, porque sabe que es verdad. Porque es el maestro del juego. Entonces, jugando con su equivalente casi perfecto. Quiere demostrar que se juega todo el juego. No, pero con el compañero de.. Él. estoy peleando ahora con Tennessee, Soria? ¡Que ahora va a morir! Con un puro! Preparamos el juego. Preparamos el juego. Y vamos a matar el... a David Wo. Igual le llegó un balazo, <risa> no. y Igual le llegó un balazo. Oh, <risa> toma, toma. ¿Sí Cagó la weá, cagaron todas sus piezas.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 Se cobra venganza al golem por el muerte de Wizard. Sigue sí, impresionado, weón. Sigue sí, impresionado. Ese está más drogado que nosotros, weón. No, no, no, no. hace magia, si no hay rey. No <risas> weón buen ratón, weón. Todo el rato, rato, rato? jugando con el rey tirando magia. Sí, Bien y caca, weón, mal Mira, ah, weón, tirando piedra, pi, tirando piedras, culiao te Toma, weón. Qué que yo creo que este mono grita, grita así. Se revienta no lo mío. Es un, rey, es un oui. ploto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! No sé cómo está el partido, pero está acuático. Está posicionado, solamente un punto que lo favorece. Yo no tengo nada más Voy a tomarme a todo por el todo. Y pretendo dar lo mejor. tenían nada que hacer, weón. Podría haberlo hecho, podría haberlo hecho. Con Dijini no. Che, Dijini no, weón. Espérate que. weón! Maldito! ¡Vamos! Tenía que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 Vamos. juego se dramático Así disco? ¿Este caso lo tiene que ser? ¿Se a Estaba esperando que me diera esa pieza, pero voy a desventaja por la luz Estamos parecidos, estamos, estamos iguales, estamos iguales en el campo del el estamos igual teniendo energía. aquí se ve mejor, para ver qué tan chulo soy, a ver, Ah, me llegaste, eh Me ganó ¿Y weón. A lo espartano No sé, aquí vamos, bueno, a limpiar la casa No quiero ningún mono tuyo en mi lado Sacó la hueá No me pillar nunca, we, we, we, ¡Mira! Estaba muy abruptado, comida. La wea, la weón, tenía que ser weón. Aquí más ropa la wea. Oh! ¿Qué pasa de cuánto de escenario? <laughs> ¡Tómalo! ¡Todo a dominarlo! ¡Vamooo! ahí, déjelo con melondana vos, weón! ¡Jajaja! <risa> ¡Está disfrutando, weón! ¡Esta victoria es la que había! ¡Quién es, weón! ¡Jajaja! <risa> ¡Quién es este no. de la pelea! ¡En mi dojo, weón! ¡Esto es el juego, weón! ¡Para que de muerte! ¡Jajaja! a <laughs> Onde <laughs>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 <risa> Tenéis pura wea. <risa> Estamos usando <laughs> el truco de la risa. Claro. <risa> no, wea. Igual no, eh, eh, sí tiene risa. Igual que mira usted ahora. Sí, puedo hacerla, puedo hacerla. Es mi última partida. Solamente tengo gol, en realidad. El Goblin. No sé si me esperan mucho el culo. Puro, puedo jugar a Fred a eso Me a la final compadre, yo tengo una pieza más <risa> Vamos, vamos, vamos ¡No logré llegarme! no. Espero que ahí estés peleado <risa> Se puso esta arriba de partido para venir a la realidad. Ah no. Esto no está bueno. No, que bien, weón, me quedé un puro night. Me tiré así. No, buena, muy buena batalla, mano. No lo voy a resistir, weón. No, ya. Ya me siento derrotado, weón. Tengo mucho más que hacer. Acá no se las cuidó pero al máximo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <over> Por tercera vez, wey. Bueno, buen partido, güey, En un momento sentí que sentí que lo tuve, pero te quedan piezas muy importantes, weón. Esas Güey, bueno, Qué buen partido, güey. Muy Ahí bueno. Muy sí, salud. Sí, salud. saludos, salud, Oye, bueno, ¿Tú crees, ¿Tú crees no, que no, tenemos que pegar nosotros, otro, no? O estamos. ¿o Ok, una, una revancha de ¿sí? la vengancia? No, yo. Ya, lo siento, pero ya se me ha acabado el tiempo, así que me voy derrotado. No, no. Vamos a dejarlo a uno. <risas> el mejor de tres. En algún otro momento nos vamos a jugar a la segunda bueno, sí, parte el, el juego del recuerdo así vale. que practica en tu casa voy a llegar a practicar sí ¿Tú eso tiene que ser noche solamente muy practicar increíble. porque practicar es bueno no, siento que lo tuve weón tuve el partido Puedo ser. Puedo ser. Ser. espero que le haya gustado sí. esta grabación estuvo muy divertida la noche y ahora a celebrar un ratito sí seguimos jugando <ríe> no ya chao que estén bien un abrazo saludos